Hola amigos, bienvenidos a Zona Gravedad. Retomamos eh, la geometría de Ackerman, que vimos hace unos capítulos, una introducción. De nuevo ya sabemos que es una geometría que nos permite que la rueda interior gire más que la rueda exterior al tomar una curva, de tal manera que tengas un solo centro de giro para las cuatro ruedas del coche y se elimine el eh, rozamiento indeseado de unas ruedas luchando contra otras al no tener un eje de giro común. Ya hemos visto que el sistema tradicional de lograrlo es haciendo converger a los brazos de dirección delanteros de tal manera que sus prolongaciones se corten justo en el centro del eje trasero. De esa manera lograríamos lo que es un 100% de Ackermann, una geometría de Ackermann. El grado de intensidad de esta geometría de Ackermann precisamente se mide en este porcentaje. Vamos a ver varios ejemplos para comprenderlo enseguida. Tú imagínate que los brazos de dirección los haces más convergentes de lo que necesitas. Tienes más que Ackermann. Quiere decir que la rueda interior gira más que la exterior en el tomar una curva, pero gira mucho más de lo necesario. De tal manera que vuelves a no tener un eje de giro común para las cuatro ruedas, sino que ahora la rueda interior está girando demasiado. También podría ocurrir lo contrario. Tú imagínate que los brazos de dirección no convergen lo suficiente, Hemos logrado un poco de la geometría de Ackerman, pero no llegamos al efecto completo. ¿Veis? Con, se miden con un porcentaje de Ackerman. Podríamos exagerar este efecto, podríamos llegar a tener los brazos paralelos, de tal manera que donde se cortarían, en el infinito, nunca se cortarían. Tendríamos un 0% de Ackerman, que es lo que se llama una dirección paralela, un parallel steering. O incluso podríamos pasarnos y, y volvernos locos y poner los brazos de dirección divergiendo en vez de convergiendo, de tal manera que se cortasen por delante del vehículo. Tendríamos un Ackerman negativo, tendríamos lo que se llama un anti-Ackerman, de tal manera que la rueda interior giraría menos que la exterior. Este concepto mmm, produce muchas discusiones en internet, en los foros, mucha gente que que afirma que bueno, que es que los Fórmula 1 llevan anti Ackerman así que los mejores llevar anti Ackerman y unas discusiones bastante eh, encendidas sobre el asunto. En general, lo que ya hemos dicho en alguna otra ocasión, no es correcto mmm, trasladar mmm, ciegamente las soluciones técnicas de una categoría a otra. Primero, porque cada categoría tiene sus características de potencia, de dimensiones, de transferencias laterales de peso, etc. Y segundo, porque cada categoría tiene un reglamento que... Mmm, hace que la solución técnica adoptada sea la mejor dentro de ese reglamento, no tiene que ser técnicamente la mejor posible. En el caso de los vehículos, por ejemplo, un Fórmula 1, eh, ellos emplean muchas veces geometrías de dirección paralelas o incluso en T. ¿Cuál es la causa? Estos vehículos tienen unas cargas aerodinámicas brutales que les permiten que al tomar una curva a alta velocidad, estos alerones y estos efectos suelos... Eh, produzcan una fuerza normal sobre los neumáticos varias veces superior al propio, vehículo, al, al propio peso del vehículo. Esto hace que sus agarres laterales y sus transferencias laterales de peso sean muy altas, sean de 3 Gs, 4 Gs, sean una, una burrada. Un coche de inercia de competición de alto nivel puede llegar al 1G, 1 G, 1,1 G, 1,2 Gs. Date cuenta que nosotros utilizamos neumáticos, para entendernos, de calle, con, con compuestos de calle, porque no somos capaces de calentar un, un neumático de competición, no, no tenemos tiempo suficiente, y además no tenemos cargas aerodinámicas o tenemos cargas aerodinámicas despreciables, con lo cual es físicamente complicado pasar de estos niveles de agarre. Un coche que produce una aceleración lateral de 4 Gs, lógicamente, produce una transferencia lateral de cargas brutal, las ruedas interiores se aligeran muchísimo y las exteriores se sobrecargan muchísimo. Con lo cual ya os estáis dando cuenta de que la mayor parte del peso en una curva con mucho apoyo aerodinámico está en las ruedas exteriores. Además, cada tipo de neumático tiene una curva de sensibilidad a la carga. ¿Os acordáis de los primeros capítulos que dedicamos a los neumáticos? Por eso, cada tipo de neumático eh, necesita un determinado ángulo de deriva para producir el máximo agarre lateral con una determinada carga sobre él. De nuevo repetimos, no se pueden aplicar ciegamente las soluciones de una categoría a las de otra. Un Fórmula 1, el rozamiento con el suelo, en el fondo le importa poquito, porque ellos tienen 700 caballos que pueden vencer este rozamiento fácilmente. Les importa más generar el agarre máximo posible de la rueda interior, aunque introduzca un rozamiento parásito adicional. Por eso eh, emplean soluciones de geometrías de Ackerman distintas y es habitual que utilicen eh, giros, digamos, un Ackerman cero o incluso Ackerman negativo. Si tú te das cuenta, si un coche de Fórmula 1 muchas veces los boxes los ponen en unas rodillas para moverlos por dentro del box, un coche con un anti-Ackerman, si tú lo empujases por los boxes, en cuanto el, el, el piloto gira mucho el volante, es complicado de mover adelante y atrás. Las ruedas van chillando y, y luchando unas con otras. Tiene mucho rozamiento parásito. En nuestro caso, en un deporte de inercia que no tenemos motor, el rozamiento de las ruedas es fundamental. Tenemos que tratar de minimizarlo al máximo. Por eso, para nosotros es muy importante lograr una geometría de Ackerman que nos minimice estos rozamientos parásitos en curvas, especialmente en curvas cerradas. Nos vemos en el próximo capítulo.